defiende las más claras ocasiones de gol. Hola, Fiferos, Yo soy Cero y estamos en este episodio de zona de entrenamiento. Vamos a ver cómo defender estos manos a manos letales. Eh, lo primero que tenemos que hacer, obviamente, en esta ocasión, ya cuando el delantero contrario está a punto de meternos un gol, es localizar a nuestro defensa más cercano eh, a la portería y tratar, tratar de colocarlo donde pensemos que voy a tirar el jugador y bolas. Le tapamos el tiro. Este es un tip, la verdad, eh, muy bueno, nos va a evitar muchísimos goles, eh, a veces no va a funcionar, pero eh, definitivamente puede ser un arma muy útil a la hora de defender un mano a mano. Pues bien, Fiferos, yo soy Cerecero y recuérdenlo, defendiendo solo contra el portero, FIFA la vida.